Violeta es va fundar el dia 11 d'octubre amb un barc, com va dir, a Sant Feliu, de fer era gent LGTB i heterosexuals. L'objectiu és apropar-nos als pobles de cadascú que vulgui obrir delegació, en aquest cas Vila de Canç, i tenim 15 delegacions ja en fase d'obrir. De, de, a les grans ciutats i tot queda tot com més diluït i tot això... Estén veient los problemas que hayan de homofobia, pues a los Poplas, necessita necesita mica mes de visualización, más acompañamiento, de normalización. Al ser una entidad que volem dar una visibilización a los Poplas, en pasado de ser cuatro, fue un año, el día 11 de octubre cumplimos el primer año, de ser cuatro personas a ser 17 delegaciones delegacions, a 17 poplas. Y ahora en el que estem fenara es intentar coordinarnos bé entre los, voluntariats, los voluntarios voluntaris que estan en les acturials i les delegacions. Costa molt que la gent s'impliqui i com és voluntari costa més més de cosa feina i poder avançar i tot això. Y, y sobretot a l'entitat cuando és voluntari y no te diguem recursos econòmics costa molt més. Cada escu aporta al que pot i quan pot. O si sigui, no es obligatorio, está muy un... de hecho. El voluntariado es ayudar a una persona que truca para que tenga una cosa homofóbica. Allá tú la acompañas, hace una denuncia, la acompañas al mecha. Lo que sigue, la... la gente gran. si tienen que ir al mecha y se troban solos porque no tienen familia. Porque muy... yo no tengo familia, pero hay muchas gente que no tiene familia. Allá a las acompañas, las recolsas. Si tienen alguna pregunta, de... De... De... por ejemplo, ¿tenéis de... De servicios jurídicos? que no son voluntarias porque bueno pues antes al sufrir psicóloga también que también aporta que gent gente eh, pues un, un recolçament psicològic ayudan a la, que la gente gran no tingui, no no tinguiken enrere una trabagada y ficar-se dentro del i y, y pugue tenir una belleza en la diversitat que es la riquesa no pues ya eh, bueno pues ayudo, ayudo, pues eh, en temas de secretaria de fe trucadas de temas administrativos, en eh, temas de logística integrar el colectivo lgtb dentro de la ciudad y hacer el que este intent tan fe que la gente ve que es que que son una colla més hoy mm. en día hay una cantidad de voluntariados que se adaptan más al teu neguita lo que tú pugis donar y lo que te donas con el temps es que eh, tú surs o sí sea, tú te donas pero tú surs guanyant guanyan personalment en em sento super B de pugue estar a violeta y pugue fer un cop de mà pues, a la visualització de lgtbi a las poblas, ¿no? Si haces una feina que a tú matías te satisfecho, sí sea, que te digo bueno, es he buena feina, a que esta persona le puede ayudar, a que esta persona le puede dar información, pues han satisfecho, sí sea, que han trobo, bien.